La nueva ubicación ya está aquí. Mina derrumbada. Hoy vamos a hablar sobre mazos, estrategias y cartas tech para esta ubicación. Muchachos, aquí tienen la ubicación a mi costadito, Mina derrumbada. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que hace esta ubicación? Llena la ubicación con rocas, salta un turno para despejar tu lado. Esto hace que se pueda ser más estratégico y tener que decidir en qué momento dejar de jugar o saltar ser turno o no jugar ninguna carta, mejor dicho, para que se puedan derrumbar o se puedan destruir todas las roquitas que han salido en esta ubicación. Y aquí se pueden aprovechar algunas sinergias con ciertas cartas o con ciertos mazos e inclusive se pueden hacer tech con algunas cartas también para poder dejar a tu oponente con todas las rocas sin que pueda... A destruirlas ya eso es algo que vamos a ver a continuación pero ahora también decirles que esta ubicación cada vez que sale una nueva ubicación que no hemos conocido todavía tiene una duración de 48 horas o sea dos días vamos a tener esta ubicación para poder encontrarle digamos todas las formas en cómo lidiar o cómo sacarle provecho y pues así ya cuando desaparezca esta ubicación y comienza a salir dentro de las probabilidades normales con las demás ubicaciones estemos al menos algo preparados para poder lidiar con este tipo de situaciones y este es de las ubicaciones que yo podría decir que las encuentro algo justas ya que somete ante la misma situación a ambos jugadores ambos van a tener las cuatro rocas y ambos tienen que decidir el momento en el que van a tener que dejar de jugar sus cartas un turno para que todas estas rocas tengan que ser destruidas vamos a pasar a las cartas que se benefician directamente con esta ubicación vamos a ver la primera carta para mí que se ven a ver Vamos a pasar ahora a las cartas que para mí se benefician con esta ubicación tremendamente. Primero, Sunspot, viejo. ¿Por qué? Porque dejas de jugar un turno y así con esto, Sunspot se va a poder cargar con todas esas energías de las cuales dejaste de usar. Luego, otra carta que se va a beneficiar terriblemente va a ser también She-Hulk. Sobre todo si es que dejas de jugar en el turno 5, las rocas se destruyen y en el turno 6 esa She-Hulk te va a costar 1 de energía. Y de las cartas que más se benefician esto inmediatamente va a ser Muerte. Esta carta de acá, viejo, va a disminuirle prácticamente todo su coste se van a destruir las 8 rocas en total y muerte va a costar 1 energía y esta carta que están viendo aquí va a ser muy importante para poder utilizarla incluso al lado de muerte y también para poder contener algunos mazos que van a comenzar a ser más usables o van a usarse más debido a la aparición de esta ubicación y aquí wave es muy importante porque tiene este efecto de revelarse que dice el próximo turno las cartas de las manos de ambos jugadores cuestan 4 qué va a suceder entonces hay algunos mazos que se van a utilizar como el de Patriot que generalmente estos mazos juegan muchas cartas turno tras turno y cuando tú usas Wave vas a limitarlo a que el último turno generalmente tenga que jugar una sola carta y así a veces ya no va a poder hacer estas sinergias de, la, de lanzar a Patriot y a Mystic al final por ejemplo o lanzar de repente Mystic más otras cartas más entonces ya le es más difícil al oponente poder poner más cartas para tener más poder en las ubicaciones y otra cosa más, Muerte solamente necesita costar 5 energía para que luego Wave la haga costar 0 energía cuando active su habilidad. Y así como hay cartas que se benefician directamente con la ubicación, también hay algunas cartas que le sacan bastante partido de su ubicación, haciendo que tus probabilidades o tus posibilidades de poder ganar una partida sean mayores. Vamos a comenzar con la primera carta, Armor. Esta carta está sujeta a tener que adivinar en dónde puede salir la ubicación. Digamos que si estás en turno 1, sale una ubicación cualquiera, tú lanzas una carta ¿verdad? Ahí sin problema. Ahora en turno 2 tú tienes para jugar Armor y digamos que tú lo lanzas al medio de la ubicación donde todavía su ubicación no se ha develado. Y luego, al, el, empezando el turno 2, ¿no? digamos que esta ubicación se devela y sea la ubicación destacada. Entonces, ¿qué va a pasar? Armor, como ya está ahí, van a salir las 3 rocas del lado de Armor. Y 4 rocas del lado del oponente. Si es que no jugó ninguna carta ahí. Entonces, Armor, como va a proteger a todas esas cartas, no se pueden destruir. Por más que el oponente. No jueguen ese turno pues las cartas o las rocas mejor dicho no se destruyen Quedando armor solamente en esa ubicación y teniendo ya 3 puntos de energía Prácticamente esa ubicación la tienes ganada Luego esta carta Tech que ves acá es súper fina Porque a ver digamos que sale la ubicación destacada Tú dejas de jugar ese turno Tu oponente sigue jugando, él sigue manteniendo las rocas A ti se te eliminan las rocas Y el siguiente turno juegas a Scarlet Witch ¿Y qué va a suceder? La ubicación va, eh, va a cambiar la ubicación y por tanto el efecto también se desvanece. Entonces, así el oponente deje de jugar, digamos. Si es que tu Scarlet se develó primero ¿no? y convirtió la ubicación de la mina. Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, las rocas se van a quedar ahí y no van a desaparecer. Entonces, tu oponente lo que va a necesitar hacer va a ser jugar alguna carta que destruya esas rocas. Como por ejemplo Killmonger. Pero ahí ya lo dejaste en problemas si es que llegaste a hacer esta jugada correctamente con Scarlet Witch y y transformar esa ubicación y storm vendría a ser como scarlet witch pero más potente aún porque incluso vas a cerrar esa ubicación y no lo vas a dejar ya jugar nada y también la otra carta que puede cumplir una función similar a las dos anteriores vendría también a ser rino y este es un masito de Patriot que también les podría ayudar en esta ubicación ojo que aquí me falta la carta por ejemplo wasp sería muy buena para poder ponerle en lugar de misty night para quienes la tengan pueden hacer ese cambio pero la verdad este mazo va a ser muy bueno porque las roquitas van a sinergiar muy muy bien con este mazo de Patriot Hacen una sinergia increíble porque recuerden que Las roquitas no tienen ningún tipo de habilidad Entonces ahí Patriot lo que va a hacer es bostearla Más 2, luego Mystic eh, pues Tú sabes ahí se triguería con Patriot Pues bostea más 2 más, ¿no? De ahí puedes tener a un onslaught de repente que lo Pones en el lugar donde está Patriot y Mystic Y pues es una brutalidad, o sea y ahí ya creo que Bostea más 8, creo incluso es una cosa ya Muy grande, entonces por esa Razón creo que este mazo es muy bueno Pero como les digo, tú pones ahí un Killmonger con las roquitas y pues le bajas un lo desinflas un poquito al Patriot. Pero de igual este mazo se puede jugar bastante bien en esta ubicación. Incluso recuerden que tienen ahí incluso también a Blue Marvel. Que le puede dar bosteo también a las roquitas de más. Entonces todas estas cositas pueden llegar a ser. Digamos este macito puede llegar a tener un buen desempeño en esta ubicación destacada. Y aquí les presento a este macito que va a sinergiar muy bien en esta ubicación. Incluso es un macito, digamos medianamente accesible. Ya que aquí yo no estoy poniendo a She-Hulk por el hecho de que no tengo a She-Hulk. Pero bueno aquí he puesto algunas otras cartitas que tal vez puedan ayudar un poquito más. Por ejemplo, acá está Nova para poder darle bosteo a todos en determinado momento. Tienes a Jondu también para poder generar el, un descarte de, la, de una de las cartas que va a robar el oponente. ¿no? Que está próxima a robar. Luego tienes a Bucky Bars. que pues, va a sinergiar con Carnage, con Deadlock. Y acá hay algo importante, Debris, Debri también suele tener... Una Algo muy interesante, porque las rocas que puede dejar Debri no solamente es para ti, sino también para poder hacerle posiblemente daño al oponente. Porque estás ocupando, le ocupas dos espacios en las otras en, las, en la ubicación del lado del oponente. Haciendo que a veces pueda llegar a jugar incómodo. O sea, pues. Justo tiene tres cartas en esa ubicación. Le juegas de ocupas una roca. Eh, la última, el último espacio que tenía en esa ubicación. Y ya no lo dejas jugar nada. Y posiblemente puede ser que con eso ganes la partida. Entonces, Debri acá tiene una muy, pero muy buena Energía, incluso también las, con las rocas que también pone debris, lanzando un Killmonger más adelante puedes eliminar estas rocas. Imagínate que eliminas ya las cuatro rocas que lanzó debris: ¿no? dos en tu lado, dos en el lado del oponente, y son cuatro roquitas justo que pueden restar para que Dead pueda costar, digamos, cinco energías. así es que no pasó ninguna otra destrucción. Y con esto puedes lanzar a Wave después y de hacerla que Dead cueste cero. Entonces, eso está muy interesante porque luego de Killmonger está Wave también, que como les digo, juega muy bien contra mazos como Patriot o mazos que juegan cartas. Como Silver Surfer también Los molesta un montón Y sobre todo porque cuando ya muerte Cuesta solamente 5 O llegó a costar menos de eso La hace costar 0 Y puedes lanzar encima líder más muerte Y se hace una cosa bastante buena Ahora Luego tienes a Munger acá Que Munger también cumple una Es muy clave acá para ese tipo de ubicaciones Ya que si muerte llega a costar eh, una 1 de energía o llega a costar incluso en el mejor de los casos 0 energía sin necesidad de wave. Puedes lanzar a Munger, duplicas dead y con eso de repente puedes lanzar, ¿no? Digamos que si quieres en turno 5 lanzas wave de nuevo. Y puedes tener para poder lanzar dos muertes más un eh, líder. Mientras que tu oponente solamente va a poder lanzar eh, generalmente una sola carta. Y pues tú sin problemas vas a poder llevarla la delantera y posiblemente puedas ganar la partida. Y aquí les voy a mostrar ahora un par de partidas que hemos jugado donde salen estas ubicaciones. Y ver cómo este masito va a lidiar con estas ubicaciones y con las cartas también que va a jugar el oponente. Ya. ¿Qué tenemos acá? Vamos. Tranquilo nada más. No sale nada. Tenemos al Baki. Munger. Wave. Tenemos escalera supuestamente. Pero igual... Vamos a ver qué pasa. Con paciencia, toma. ¿Para ustedes se les está complicando subir esta Season? Para mí, sí. ¿eh? ¡Madre! madre hay que llegar a esa mierda del Ice, Man. El ABT encima. Sí, Con ABT y todavía se vuelve... El ABT y te jode el Baki todavía. Qué huevada, siempre la poneta, que este es juego de mierda. On. A su madre, va a poner todo ahí, bueno. Le jodió Levo ni al menos, qué bueno. Que con eso va a poder ser más difícil ganarle. Oh, perro. Voy ganando esto, él tendría que saltear el turno para que para poder ganar. Esto así. De repente deja de jugar, ¿eh? Es que yo no tengo nada bueno para jugar tampoco. Mm, ya sé qué puedo hacer, ¿eh? No va a jugar nada él. Y si es así, yo juego aero. Ah, no. Squirrel. No, no se puede, ¿no? Killmonger. Killmonger acá. Killmonger acá tiene todo coste 1, todo lo mata, ¿no? Con... Pero es que no necesariamente, porque voy a matar a mi Yondu también. Se irá la mierda a mi Yondu acá. Pero. Por un cubito, digamos que no estaría mal el Killmonger. Estará a jugada bonita ahí. El tema es que él tiene una carta de tener una carta súper jodida también. Por diferencia de poder le puedo ganar, no sé. Ok, cambia ahí Toma Y... punta. Depende de la carta que lance ahí No me jodas Le voy a ganar por un punto Por uno de poder no, no, que Se confía y se confió esta vez eh. Hemos recuperado dos rangos Ron, Hace rato que hemos estado ahí oh. Ok, eso está genial Murder War está bueno si tan solo me saliese una carta que se pudiese jugar, carajo, en Murder World. Ya no importa, vamos. Carnage ahí. Shang-Chi en este mazo. Mm, creo que eh, la partida anterior ha sido la vez en que Shang-Chi la verdad valía la pena, creo. Bueno, eso está bonito, pues viejo, ¿qué te puedo decir? Acaba con todo. Mira, este es lo mejor ahorita que puede pasar acá. Si él me juega carta de coste 1... Ya. Mira, ve patriot Qué asco con ese mazo. Con esta huevada de ubicación. Igual se queda mamadísimo ahí, eh. Lo bueno es que acá... Está... wave para joderla. No puedo lanzar. debri acá lo, lo beneficia. No puedo lanzar. Bueno... No pasa nada, amigo. No pasa absolutamente nada acá. Ultron último turno. Lanzaría Ultron a la derecha o al medio, ¿no? Igual no impediría que lance Ultron, ¿eh? Ok, se fue para la izquierda. Ahí va a poner una carta fuerte. Un cíclope. Ah, Blue Marvel. Mira. Ya está más complicado ganar, ¿no? ¿Qué es lo que va a poner ahí Onslaught? Probablemente. Si pone Onslaught. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo? Esto acá y esto acá. Y aún así, ¿eh? Ultron, es que Ultron lo va a jugar raro acá. Eh, claro, no puede jugar más de una carta, pero Onslaught es una. Y si juega Onslaught igual no gana, eh. Si juega Onslaught igual no gana. Tiene que jugar una sola carta nada más acá. Esa es la parte bonita. Maximus. Yo pensaba que tenía algo más para jugar, man. ¿What the fuck? Va. Pensaba que iba. A... <risas> Pensaba que se iba a meter un jugadón ahí. Y solamente tenía máximos para jugar nada más, jodón, como única carta. A ver, estamos probando esta, esta, esta alineación, ¿eh? esta, esto, este mazo, perdón, con la ubicación esta nueva que ha salido. Y que está bien en realidad, solamente que no está saliendo muy seguido la ubicación tampoco. ¿Se puede guardar los cofres? Sí, lo he dicho 500.000 veces, sí se puede. Ya el desarrollador confirmó. Benbrot ha dicho que sí se puede. No se preocupen. Ya si, si no sale tal cual como se piensa Ya nos mintió Vembro Bro, pues viejo, ¿qué te puede decir? Pinche Vembro nos mintió ¿Qué estaría mejor acá? Debri Debri y poner ahí cositas, ¿verdad? Eh, porque además baja el precio Eh, tiene que estar viendo, tienen que estar pendiente de los de los tengo a, he lanzado unos shorts pongan comando tips Pongan comando tips en el, can en el chat Y ahí van a ver esos shorts Dentro de esos shorts he hecho esa, esos comentarios Sobre el tema de Benbrot Uy, viejo eso está bueno? Mm, no sé si lanzar acá mejor Killmonger ahorita Para tratar de acelerarlo de muerte, ¿no? Igual está, está bueno esto okay. Ya, él, él es hecho un Uy, qué verga, bon, qué maldito eres, bon. Bueno, hay que tirar nomás de droga a la derecha ahora. Cagado. Está bien igual. No hay problema. Uh, guapa. Let's go. Let's go. Let's go. Vamos, perro. Me hace snap el perro, pero es que siempre y cuando no tenga cosmo, ¿eh? Se la, se la juego, ¿eh? ¿Cuánto me moré? Creo que pasaron cerca de dos semanas. Sucede que me compré el, el paquete de Dino. Ok, Doom, ya. Todo se puede todavía, ¿eh? Todo se puede. Tenía que haber abierto primero la carta del Mungaron, qué huevón. Bon. Tenía que haber abierto primero lo de Mungaron, eh. Pero no tengo nada bueno para jugar, eh. No es tan bueno ahorita el la chance tendría que jugar así. Ahí tendría que jugar, creo, eh. El problema es si este pendejo tira líder en este caso tendría que tratar de hacer lo siguiente, lanzar una wave, una dead, una wave, una dead, para que vaya en ese orden, para donde me lance el líder. Pues si no, estoy lanzando 15 puntos en cada lugar, ¿no? Ya es irrelevante ganar esos más 3, creo, ¿eh? A ver, yo creo que esto ahí, si me lanza dos cartas al medio ya me jodí. Uy, oh, bien. No puede mover nada. Wave. Se ganó, viejo. Se ganó, creo, eh. Dead. Wave. Y... ¡Toma! ¡Toma, Luis! ¡Toma! Cuatro cubitos, viejo. Se hizo, eh. Victoria. Se pudo hacer. Igual creo que con una sola, una sola muerte al medio estaba bien. Más que suficiente era. Le estábamos ganando... Oye ah, la... Aero, qué linda su Aero Esa, esa, mira la, la chibi de Aero y la otra están bien bonitas Ok, esto va acá No sé si debería tirar debre Al medio y después Carnage Si me sale algo de coste Ya no tengo nada de dos, ¿no? De nada de dos Ah, este perro, uy, qué bueno Esto va así Tírate por favor abajo la dimensión oscura, eh, please. Tírate abajo la dimensión oscura, por favor. ¿Cómo estás? Alarro, muchas gracias por el follow, bienvenido. Muchachos, recuerden, tienen grupo de WhatsApp. Si quieren unirse a la comunidad de sobrinos en el WhatsApp, comando WhatsApp. Si quieren unirse a la comunidad de Discord, comando Discord también. Deadlock. Ya. Creo que está por ahí, ¿no? La cantidad de poder. 12. Nah, verga, qué mal Killmonger No creo que Killmonger ya me convenga usarlo ahorita Mejor va a ser esta cosa Esto ahí, vamos a ver Ya saben, los que deseen Entrar a Whatsapp, comando Whatsapp Es, es gratuito ahorita, él eh, entrada a Whatsapp Bien, bueno Quería acá. Está que acá está. Oh, estamos con la mano malísima acá, eh. Estamos con la mano re malísima acá. Oh. Lo otro es que haga esto, le jode un poco la vida ahí. Puede ser si tira algo a la derecha y encima le sale Debris ahí lo jode, ¿eh? Okay. Debris puede ser importante acá. Yondu, importantísima Debris acá, ¿eh? Importantísima, ya no tiene cómo eliminarlo ya. ¿eh? Lo único que me, pueda, que, me, que me queda por hacer es hacerlo de acá. Hacerlo así nomás. No tocar esa roca. Aunque igual ya está complicado, ¿sí o no? Probablemente también va a jugar muerte, puede jugar líder. Pero si juega líder al medio, igual no, no, no le va a alcanzar los puntos. Sí, creo que es la mejor jugada que puedo hacer ahorita. Juega al líder probablemente. No llega, ¿ves? Se quedó por un puntito. ¡Let's go! ¡Vamos! Victoria. Tenía que estar claro. Él, él tenía que estar por delante con esos tres puntos de poder para poder ganarme. Y no, pues. Yo tenía justo un puntito de ese Ay, ay, ah, yeah, yeah, está, bien, está bien, está bien, está bien. Uy, mira. Nuevamente vuelve a salir acá la cosa. Está perfecto. A ver, tranquilo. Uy, ¿qué pasó ahora de nuevo? ¿Otra vez se ha, se ha jodido esto? Qué raro con el aplicativo, man. Está que se buguea mucho, creo. A ver. ¿Pondré acá esto o oh, por acá? Por si en caso sale aire después. Ahí ya vas a entrar para hacer las emisiones. Oh eso doble dead viejo, eh. Qué hermosa va a salir. Ok, eso está. Uy, me gusta, pero igual ahorita estamos ya para lanzar Munger Y si sale. Y si sale Wave, viejo. Sale algo bueno acá, eh. ¿Cómo me gustaría hacer esto? Después lanzar Munger, después lanzar el Deadlock. No, y poder hacer algo bonito, ¿no? Pero puede salir Aero también acá y me va a ayudar eh. Tratamos de ganar esto Mira, él, él sí sacó Baki por ejemplo Él sí sacó Baki Él sí lo hizo bien Ahora acá Tiramos esto así Sí, claro Y ahí va a salir duplicada dead. Así que vamos bien ya, huevón te que pone todo. Ya, está bien, está bien, está bien, man. Está bien. Dale, dale, está bien. Buena jugada, buena jugada. No deberías lanzar las deads todavía acá. Que tiró por el líder. Bueno, en ese, en ese, en ese aspecto tienes razón. No voy a decir que no Incluso debería poner una acá O este pajero lo pongo acá Eh, al final, what the fuck Ya, yeah, ok Ok, está bien muchachos, tienen razón ya retiró. <risa> Victoria. Mucho genio en este chat, viejo. Eh? Mucho genio en este chat. Claro, claro, claro. Está bien, está bien, está bien. Eh, ¿Qué hice yendo para hacer las emisiones? y estamos, eh. ¡Ojo! Oh, y ahí está Sanji, muy bien. Buen sticker, eh. Buen emoticone, buen emoticone. El Spectrum no se puede hacer nada con Spectrum ahí. Este man debe tener el mazo de negative, ¿verdad? Uy, qué bueno, viejo. Prefiero no jugar nada. 2, 4, 6. Él ahorita está obligado a jugar algo a la izquierda igual, ¿no? Lo otro es jugar esto. Pero, pero, mejor no jugamos nada. Nada, Mr. Negative. Ahora no tiene que jugar nada, supongo. La que como me encantaría jugarle, pero yo sé que él solito va, va a jugar va sus vainas. Me toca así. No va a jugar, seguramente. No, <ríe> no jugó nada, viejo. Se jodió, eh. ¡Toma! Adiós, era viejo. Justo le jodí el turno un turno bueno ahí con cera. Y acá pues le, jod acá le jodemos la... Acá Wave es el counter el a, a, a, a lo que le va a tener miedo, ¿no? Que le tire Debrie a la derecha. ¿Es mejor que Wave, viejo? ¿Estás seguro que Debrie va a ser mejor que Wave? Porque acá le restringo que juegue una sola carta nada más, ¿eh? Y no va a ser nada, oh. Creo que está bien. Y en, ah, chucha, no puedo jugar carta acá Este... Perro ta, Madre, ¿cómo jode esto? Ya no importa, igual está bien Vamos Enda. Team way, viejo Ya, está, vez se bien muchachos espero que les haya gustado el video espero que les hayan gustado las batallas los mazos, estrategias, cartas tech todas esas cositas que les he mostrado el día de hoy y además también ahora si ustedes saben de que en estos días se van a estar jugando más cartas o más mazos de destrucción debido a esta ubicación destacada de, de repente por ahí ustedes pueden jugarle la contra con estas cartas tipo armor o con cosmo también para poder cortar los efectos de revelarse que generalmente se juegan en estos mazos de destrucción pues bien si has llegado hasta aquí yo te agradezco bastante recuerda que tenemos el canal de Discord ahí donde siempre estamos discutiendo mazos y estrategias de repente por ahí tienes alguna propuesta de un masito o de unas cartas que sean mejores incluso para ese tipo de ubicación destacada pues te invito a que vayas al Discord y ahí también lo puedes publicar ahí estamos todos siempre pendientes viendo eh, todas las cositas y sugiriendo también cosas para los jugadores nuevos o para aquellos que ya también son un poco más experimentados también recuerda que de lunes a viernes estoy en la plataforma morada haciendo transmisiones por las noches así que si tienes cualquier duda o consulta te acercas ahí estamos para responderte todos los muchachos que están en el chat y yo que estoy ahí jugando un poquito Ahí estamos para divertirnos, pasarla bien Y de paso poder responder las dudas o consultas Que puedan tener, así que ya sabes, te espero allí Un abrazo para ti